En estos cuatro años, vimos crecer nuestra casa y afianzamos las bases de la institución. Más de 5.000 nuevos estudiantes. Rediseño del Plan Estratégico Institucional Participativo. Programa de Apropiación Agenda 2030. Acreditación de la Carrera de Contador Público. Presupuesto participativo universitario, entornos de aprendizaje virtual y aulas híbridas. Accesibilidad académica, comunicacional y edilicia. Puesta en valor de la fachada, por inversión conjunta de la facultad y la universidad. Nuevos espacios, refuncionalización de instalaciones, nuevos equipamientos y renovación permanente. Seis nuevas diplomaturas, más de 80 actividades de capacitación y acompañamiento del Club de Emprendedores. Más de 1.000 participantes de todo el país en actividades del Centro Escuela de Gestión y Negocios. 10 convenios del Centro Universitario de Gestión Gubernamental. 13 carreras de posgrado, cursos y programas, más de 100 convenios con otras instituciones, experiencias de movilidad internacional estudiantil y docente, 22 proyectos de investigación, 14 proyectos de extensión, 3 proyectos de desarrollo tecnológico y social, 200 participantes año a año en disciplinas deportivas, 2 revistas académicas, Boletín de Responsabilidad Social Universitaria Cinco temporadas de radio Dos temporadas de entrevistas económicas audiovisuales Organización de eventos académicos de nivel regional, nacional e internacional Capacitación a nuestros docentes, graduados y personal becas estudiantiles y de cuarto nivel, prácticas profesionales, pasantías y bolsa de empleo, formación de becarios de extensión, investigación, posgrado y CONICET, participación en redes académicas y científico-tecnológicas. Lo hicimos en conjunto, con compromiso, inclusión, transparencia, innovación y participación. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Entre Ríos.